Buenos días, hoy es domingo Ya estoy vestida Hoy tocó el color azul aquí un turtleneck Con una farda Ahora, ayúdenme a escoger Unos zapatos Me encantan Voy a quedar con estos puestos Ok, so ya voy a alistar mi cara y mi pelo Lo primero que me gusta hacer es Spray toda mi cara con el Clinique Moisture, Moisture Surge Pueden ver Después voy y entro con el Illuminating Gel Ahora para mi pelo, con un spray bottle Me mojo un poco el pelo como estoy con pelo liso ahora mismo Y lo seco Un poquito Me pongo un poco de este spray que es hecho con aceites diferentes También lo compré en la República Dominicana Y ya Ahora para el resto de mi cara Let's do a zoom in Okay. Mi mascara de Avon Me encantan los productos de Avon Así que vámonos Oh, y que no se me olvide It's Pretty rain Yo uso este Revlon Solo para un poquito de color Los elásticos Llegamos aquí, estamos en Target ¿Por qué estamos en Target? Esperando mi Hemos llegado a la iglesia Hola So, service just finished. Satch player, slash padrino. And here's Alex, one of the other trumpet players here. And sound guy. Acabamos de salir del servicio. Vamos a ir a comer. ¿Whatever? We're going to Papa Do's, <laughs> my favorite restaurant. Estamos combinados con los turtlenecks y los jackets. Le gusta el siempre me dice: Yo quiero estar en uno de tus videos de YouTube. Y tiene la oportunidad y no quiere ni hablar. What? Estamos aquí comiendo el Papa Dough Super bueno Yo lo recomiendo para los que no en Georgia Ya llegué a mi casa Ha sido un día largo Me voy a quitar el maquillaje Y me voy a poner cómoda Para ya descansar Usar scrunchies Hoy fui a comer helado, Pinkberry También fuimos a caminar un poco El removedor de maquillaje que uso es este Lo compré en Marshalls Super súper bueno para la piel sensitiva Con unos de estos Solo se lo echo un poquito aquí Y se lo tienes que dejar, ¿ok? No like, no hagas a su ojo Porque eso... Oh my god, se los daña pero bien dañado Les causa unos rincos bien feos Así que solo presiónalo, déjalo ahí Para que el maquillaje se vaya disolviendo Porque lo último que quieres hacer es estrujarte el ojo con todo el maquillaje Todo A un lado, eso es lo que yo hago Lo hago así y no un solo movimiento uno de estos entro. entro la nariz tengo la nariz que siempre ha sido una de las áreas más grasosas de mi cara lo último es un poco de text y me voy a poner una ropa cómoda me encantan todos los productos de esta línea y me pongo mis pantuflas y ya. Así que gracias por ver este vlog. Espero que lo puedan compartir. Deja tu comentario. Dime si te gustó. Dale like y suscríbete.